Hello. Consulta que me hacen cómo buscar en Google por colores. Esta me la sé. Se refiere a cómo podemos utilizar el buscador de imágenes de Google y hacer una búsqueda por un color concreto. Esto a lo mejor no lo entendéis, pero lo vamos a ver. Es muy, muy, muy sencillo. Vale, pues vamos allá. Pues nada, aquí tenemos el buscador de Google normal. Nosotros ponemos amanecer, ¿vale? Y nos va a salir en la búsqueda de Google Amanecer, que por cierto, veis que pone 7:46, es decir, la hora a la que ha amanecido, donde estoy yo ahora mismo, hoy. Esto para otro vídeo, dentro de un par de días, sobre más trucos de búsqueda de Google. A lo que vamos, nos pinchamos en imágenes y nos salen, lógicamente, fotos de amanecer. ¿Cómo se busca por colores? Bueno, este botón que tenéis aquí en la ristra del menú de Google, que pone herramientas si alguna vez lo habéis desplegado esto da para muchos vídeos pero ahora vamos a ver nos vamos a fijar en el apartado color veis que pone cualquier color a todo color blanco y negro transparente lo miraremos pero veis esa paleta de colores que viene aquí si yo pincho en el azul si pinchamos en el azul esto es la búsqueda de Google por colores es decir hay una predominancia del color azul y Google con sus algoritmos lo busca y encuentra amaneceres o imágenes que están catalogadas como amanecer con una predominancia del color azul y es lo mismo si ponemos por ejemplo el color amarillo que cuando pinchamos en él veis que han cambiado las fotos de amanecer y ahora son más amarillas pues de eso se trata la búsqueda de google por colores y está muy bien porque se puede utilizar en muchos casos hay hay cosas curiosas como por ejemplo si nosotros buscamos ponemos manzanas qué pasa si, si vamos a poner manzanas qué pasa si queremos buscar manzanas azules porque lo normal ahora en la búsqueda normal de imágenes de manzanas pues nos salen rojas verdes amarillas pero y si nos vamos a herramientas y ponemos el color azul pues nos cambia la búsqueda de imágenes nos salen manzanas de color azul y luego nos salen otras fotos veis que estas manzanas son rojas pero que predomina también en el fondo el color azul es decir podemos buscar una uniformidad en el color o una predominancia como decía antes de un color en concreto dentro de una búsqueda en google en las imágenes esto también puede tener su utilidad y puede estar muy bien por ejemplo en el caso de se me ocurre buscar el, un coche un modelo de coche con un color concreto es decir vamos a hacer mini cooper vamos a buscar el mini nos van a salir fotos del, del color de, del coche mini del mini cooper qué pasa si queremos buscarlos el modelo azul pues nos vamos y pinchamos en color azul y veis que nos sale el modelo azul y podemos ver ese modelo de color de este coche ¿Qué pasa si ponemos el naranja? Pues que nos va a salir el color del Mini Cooper Naranja. O sea que vemos el coche seleccionado por color. No está mal, ¿no? Bueno, pues que veáis que tenemos unas capacidades: Google y otros buscadores nos dan una gran capacidad para hacer búsquedas. Y eso nos permite optimizar nuestras búsquedas, tardar menos tiempo y aprovechar pues, todas estas funcionalidades. Bueno. ¿Y tú cómo buscas? ¿Y tú cómo te informas? ¿Por qué no me pones un reto? Vamos a hacer gestión del conocimiento. ¡Hasta la próxima!